Ha pasado casi un año desde que la crisis en Ucrania se intensificó en todos los ámbitos. La situación está atrayendo la atención internacional. China está profundamente preocupada porque el conflicto se está intensificando e incluso está fuera de control. Esa fue la declaración hecha el martes por el ministro King Gang durante un discurso sobre seguridad global. Al referirse al primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania el 24 de febrero, aseguró que esta semana su país presentará una propuesta para buscar una solución política. Seguiremos promoviendo las conversaciones de paz, ofreciendo la sabiduría china para la solución política de la crisis de Ucrania y trabajando con la comunidad internacional para promover el diálogo y la consulta, abordar las preocupaciones de todas las partes y buscar la seguridad común. El ministro también respondió a señalamientos de Washington y Europa de que Pekín podría estar considerando enviar armas a Moscú. Al mismo tiempo, instamos a los países interesados a que dejen de echar leña al fuego lo antes posible, que dejen de culpar a China y que dejen de armar un alboroto al grito de «Hoy Ucrania, mañana, Taiwán». Pekín considera a la isla de Taiwán parte de su territorio, otro tema que ha generado tensiones con los países occidentales.